Y ahora sí, como lo anticipamos, estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de la Dirección de Vivienda de Pinamar, señor Fernando Ávila. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿tanto tiempo? Sí, sí, sí hace tiempo no, no nos comunicamos. Eh, la verdad que con el tema este del, del COVID y todo el aislamiento ha generado que todo cambiara, ¿no? Y se dedicara todo prácticamente a eso. Se ha abocado. Sí, sí, prácticamente hoy nosotros tenemos que haber iniciado la inscripción de vivienda en el mes de abril, mayo, como hacemos todos los años, y bueno, recién ahora estamos abriendo por, por la misma cuestión, ¿no? O sea, claro. el social, no se podía generar una inscripción porque la gente no podía acercarse a la oficina, y este, recién ahora estamos abriendo... Nuevamente la inscripción. Bueno, justamente eh, para eso es nuestro llamado, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se viene un nuevo plan de viviendas? ¿Es el plan que, que se renueva el año pasado? Contanos un poquito, así la gente ya tiene la posibilidad también de, de, de ir a inscribirse y cómo va a ser la, mo, la modalidad este año eh, de cara a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Que supongo que no va a ser tan presencial eh, o, o, o deben haber. Eh, ten, eh, tenido en cuenta herramientas, las herramientas tecnológicas, ¿no? Sí, bueno, antes que nada les agradezco a ustedes por poder difundir esto, porque mientras más gente se entere, más gente va a poder participar. Como decís vos, eh, tuvimos que amoldarnos a, a la situación, por eso mismo se, se suspendió la inscripción que se hace todos los años, abril y mayo, eh, por una cuestión de, de aislamiento de, de la cuarentena que era eh, obligatoria, eh, la hicimos 100% digital este año, cómo que generar una herramienta para que la gente pueda acceder de forma fácil, desde sea teléfonos, eh, tablets o computadoras, ¿no? Hoy prácticamente casi la totalidad de las personas tienen un teléfono con eh, conexión a internet. Claro. Exacto. Eh, esto se puede hacer desde la página oficial del municipio, que es pinamar.gov.ar. Eh, en la pestaña de transparencia está el formulario de inscripción a vivienda para el año 2020, Bien. con, como decimos, ¿no? unos meses de retraso, porque tuvimos en marzo inició la cuarentena, tuvimos que en abril, o sea, y encima se iba extendiendo de a poco, y vimos que en abril no podíamos hacerlo, y empezamos inmediatamente a trabajar con la gente de sistemas de la municipalidad para generar un programa para que pudiera eh, acumular todos estos datos, claro. eh, ponerlos directamente, además, online, de una forma más transparente, porque hoy todos vemos quienes se han inscrito, ...y eh, dónde queda nuestra inscripción, o sea, está todo online, toda la información es compartida por todos. Perfecto, eh, qué interesante, sí. ahora voy a, voy a chusmear y la vamos a compartir en la página si la gente tiene acceso. Fer, sabes qué me interesa mucho? Recordar los requisitos, porque eso es, si bien, eh, bueno, los planes de vivienda... Eh, pa, ...serían para todos, pero tienen que, tiene un filtro, tiene un requisito, y eso es, claro. es, es, es fundamental... Claro, es, es para todos los que no tienen, digamos. Claro. Aclaro, es para todos los que no tienen vivienda, ninguna propiedad, eh, los que tienen por lo menos para inscribirse, ¿no? Sí. Dos años de residencia en el partido de Pinamar y los que nunca han recibido, ¿no? Hay gente que ha recibido en algún momento, después por alguna situación lo ha vendido y en este momento, en esta situación nosotros le damos prioridad a quien nunca recibió, ¿no? Alguien que recibió hace unos años y vuelve a inscribirse. Ok. Eh, el punto. El puntaje, para que la gente lo entienda, básicamente es de acuerdo a la cantidad de años vividos en Pinamar. Mientras Bien. más años tiene uno vivido en Pinamar, tiene más posibilidades, o sea, mayor puntaje. Eh, exceptuando, hay un 10% que eh, se designa a las familias con problemas de discapacidad. Sí. Eh, hay una ley nacional que prevé el 5%, en Pinamar nosotros duplicamos Recuerdo. esa situación, porque sí. creemos que, es, que son situaciones más difíciles, donde tienen mayor necesidad. Las familias que no posean propiedades, que tengan una problemática de discapacidad, eh, se les va a otorgar un 10% de, del plan que, que está en este momento. Tenemos lotes y algunas viviendas de palometa que podrían ser entregadas. Eh, ¿Cuántos <risa> lotes estarían disponibles, Fernando? En este momento tenemos 42, vamos a tener más. Nosotros, a medida que van surgiendo las situaciones, vamos entregando sí. eh, de, de acuerdo a la última inscripción. Claro. Esta no es la única opción, nosotros tuvimos inscripción año a año. Sí. Y la gente a veces, aprovecho también para decirlo, dice, no, yo ya me anoté hace tres años y ya mis datos están en la municipalidad. La realidad es que nosotros necesitamos datos fre eh, frescos, o sea, recientes, porque... Que las se, familias se vuelvan a inscribir. Claro, totalmente. Inscribir. A nosotros, si nosotros tomamos hoy datos de hace dos años, la mitad de esas familias eh, no mantendrían la, <coughs> la misma situación. Porque claro. en las familias nacen chicos, o sea, nace gente nueva, lamentablemente a veces muere alguien, se y, separan. Y además se, hay se gente que se ha ido nueva. de Pinamar, eh, que se separan, cambia la situación socioeconómica. Entonces, claro, es, es interesante renovar la estadística. Claro, porque si nosotros evaluáramos con datos viejos, estaríamos equivocándonos. Nosotros sí. necesitamos datos recientes para poder hacer una evaluación justa, digamos. Claro. ¿El número de integrantes de familia eh, también otorga puntaje o, o se prevé un porcentaje, por ejemplo, de los 42, un porcentaje va para familias de tres personas, un porcentaje de 4 a 5, o cómo, cómo se, eh, se evalúa el puntaje? El puntaje por la cantidad de años, y se suma la cantidad de años de todos los integrantes. La okay. verdad que hemos encontrado eh, una situación en la cual los menores otorgan poca cantidad de puntaje. Sí. Eh, estoy presentando a la comisión de vivienda que nuevamente, luego va a ser elevado el consejo de liberantes que se evalúe la situación solamente de los mayores para no generar este tipo de integrantes de dos cuatro o sea solo se evalúa la, la, la cantidad de años sí. del adulto claro. la cantidad más okay. eh, así que bueno eso, eso generaría una situación más de equidad porque no era lo mismo una familia con eh, chicos chiquititos, o sea, recién nacidos, que no generan mucho puntaje, con chicos de 10, 12, 14 años que ya sumaban más puntaje. Claro. Cuando la realidad es que la, la propiedad va a ir a nombre del adulto, sí. y es la cantidad de años del adulto que está viviendo en el, en el municipio es la que genera el puntaje. Ok, así que habría una variación en el puntaje a la hora de decidir. Bueno, recordémosle a la gente que además no solo depende del Ejecutivo, o sea, de ustedes, todo el trabajo que hacen, sino que pasa por una comisión donde es integrada por concejales también que, eh, que evalúan las fichas, digamos, los registros de cada familia que, que ingresa, ¿no? Que eso sí, lo hace lo más... Le, y después le va al Consejo Deliberante, o sea... Y el Consejo el lo aprueba y finalmente termina en el Consejo de Vivienda quien termina aprobándolo así que se puede decir que la transparencia y la pluralidad o sea no tiene nada que ver con, con, con lo que sea con, con el digamos con el trabajo del gobierno de turno sino que en este caso está previsto dentro del, de las ordenanzas municipales que sea lo más transparente posible sí nosotros lo que hacemos en pocas palabras es recopilar datos claro. los cuales ponemos a disposición de la Comisión de Vivienda selecciona los, los, los adjudicados y el que da lo que hay es el Consejo de porque es hoy por hoy el POA, hoy por hoy, en toda la provincia de Buenos Aires claro. el de la de las municipalidades, sí. es el que tiene la propiedad de entregar una propiedad. Excelente. Así que bueno, eso también es, es lindo que la gente lo sepa porque hace a, hace a, a, a nuestras leyes. Y Fer, eh, con respecto al... Eh, a las viviendas, que ya se, los lotes que ya se fueron entregando, las viviendas, ¿vos o sea, tenés estadísticas de lo que se ha podido construir? ¿Cuál es, ¿Desde el municipio qué, qué seguimiento se le hace ¿no? a, a, lo, a los lotes ya entregados? Sí, tuvimos un censo reciente para ver la situación, porque estaba va variando. Eh, la verdad es que hubo un porcentaje, digamos, alto, casi un 40% de las familias que no han podido construir claro. eh, en tiempo y forma, cumpliendo con la entrega pero hemos tomado la decisión de eh, distinguir, ¿no? porque no todas las situaciones son iguales. Hay gente que no ha podido construir por situaciones lógicas, económicas. Puntual, un, una, una, un hombre que tuvo un accidente, que estuvo internado, que ah. nada, la verdad que fue una situación difícil, motivo por el cual no pudo construir, eso obviamente lo, lo documentamos, va en expediente y se le genera una prórroga. O sea, claro. uno eh, le da la posibilidad porque no fue una, una situación fortuita. Hay gente que tal vez no pudo construir, pero que igualmente presentó los planos, está pagando los impuestos, porque desde el momento que nosotros entregamos los, los terrenos, ellos empiezan a pagar, han pagado los impuestos, y eh, por más que han tenido voluntad, lamentablemente con una situación económica, claro. y que hablar este año que tenemos este, una situación particular en el mundo, creo, totalmente con el tema de, de, del COVID, sí. eh, se prevé. Pero haciendo el censo y, y contactando a familia por familia, Encontramos casos, por ejemplo, de familias que ya no viven más en Pinamar, o sea, que se han ido en el municipio. Encontramos casos de familias que no les interesa el lote porque no les gustó la zona. Nos dijeron, mira, la verdad que lo fuimos a ver, es no esté, yo estoy acostumbrado a vivir en Pinamar o en Valeria, claro. y alquilo siempre acá y, y irme a vivir allá, la verdad que no me interesa. Y decidieron, obviamente, eh, devolver este terreno o situaciones en las cuales no, no han hecho ningún tipo de acción no han pagado los impuestos, no lo han alambrado, no cuidan el, el terreno. Y eso y no se generan, les retira. No, no han demostrado, exactamente. Esa gente le, le está quitando, no es que no le retira porque dice... Bueno, no, no, no, le, le quita está, la posibilidad a otra persona. Quitando, claro. claro, está quitando la posibilidad a otra familia. Total. Y entonces, este, lo que hacemos es proceder a retirar, y son los lotes que vamos a entregar ahora, eh, son 42 lotes a nuevas familias para que tengan la posibilidad de construir su vivienda muy bueno bueno sí es, es, es lo importante no el, el, la, el, digamos lo que tiene que hacer el municipio que es fiscalizar y, y, y hacer el seguimiento de las familias incluso no sé si esperemos que, que como estaban los planes y creo y eh, las líneas de créditos que puedan si por ahí se los pueda ayudar a las familias que tienen ingresos en blanco a que puedan acceder a porque ha habido una apertura de créditos para, para construir, que por ahí sería interesante también que puedan acceder. No sé si con los lotes del municipio, eh, tengo entendido que sí, pero se puede se puede llegar a gestionar, ¿no? Sí, hay muchos que accedieron a ese tipo de, de, de crédito y otras personas, mira, que han construido las casas prefabricadas que de las financia mismas misma fábricas. Eh, la verdad que me, me he visto casas muy lindas muy linda, sí. eh, eh, La financiación es prácticamente del 70% O sea con un pequeño ingreso Empiezan a pagar una cuota Y, y he visto casas muy lindas Que si no te dicen que es prefabricada No te das cuenta eh, hay gente que también accedió a ese tipo de crédito. Buenísimo. Así que opciones hay, se pueden dirigir. ¿Cómo se dirigen eh, para, para hablar con ustedes? ¿Cuál, ¿Hay en números especiales? O, bueno, ahora con esto es a través de la página, ¿no? Vamos a recordar eh, que hay, tienen que entrar por Pinamar.gov en, en, por transparencia, están las planillas. Exactamente, esa es la forma de acceder eh, a la inscripción. Eh, obviamente cualquier duda, porque por ahí hay gente que... Exacto, no, no, o sea, eso me interesa. En encuesta puede llamar al número 40 45 00 desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas, estamos con horario reducido, igual que el resto de la municipalidad. 40 eh, 45 00 Exactamente, ese es el número de la oficina. Y en caso de que haya una familia, una persona que no tenga ningún tipo de acceso a Internet, o sea, no tenga un teléfono, un teléfono con conexión, no tenga computadora en su casa, puede igualmente acceder a la oficina. Nosotros adaptamos la oficina para tener más espacio, para que la gente no esté amontonada. Bien. Está viniendo muy, mucha menos gente que otros años porque, aclaremos siempre, la inscripción es 100% digital. No es que nos están claro. viniendo a la oficina, se les va a entregar un papel. Se les da la posibilidad de acceder a una computadora para que ellos puedan notarse. Eh, y bueno, esto es solamente y exclusivamente para las familias que no tienen conexión. Esto es en Rivadavia 779, oficina número 5. Rivadavia 779, oficina número 5. Y ahí, bueno, se, se llenan las planillitas y nadie eh, se queda afuera. Tenemos todas las opciones por internet presencial, con turno, coordinado, como sea, pero bueno, que nadie se quede afuera, si ves que puedes llegar a calificar con todo lo que hablamos hoy, eh, acércate no pierdas tiempo, al municipio le sirven las estadísticas, incluso para el año que viene, para las futuras, las futuras futuras eh, los futuros planes de vivienda, así que todo el mundo tendría que que acceder. Eh, Fernando, gracias, como siempre, vamos a, a, a compartirlo en nuestras redes también, cuanta más gente se entere mejor, y bueno, para lo que necesiten, como siempre decimos, estamos aquí para, para transmitir estas buenas noticias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por difundirlo, así todo el mundo puede, puede escribir Hasta la próxima, Fer. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ustedes escucharon, se reabren los planes de vivienda del, la, de la Municipalidad de Pinamar. Eh, sencillo, busquen en la página Pinamarco Bar, eh, por transparencia están las planillas, los requisitos y, y nada, aprovechen, aprovechen que es una, una buena opción. Ya venimos.